Bienvenidos a esta sesión de escucha que la Fonoteca Nacional de México realiza en colaboración con el programa Ibermemoria Sonora y Audiovisual. Esta es una sesión de escucha especial por el 8 de marzo y en general la estamos haciendo para conmemorar la lucha feminista de todo Iberoamérica. Queremos reconocer a las personas que están luchando por una humanidad más igualitaria y justa, Así como también revisar esas asignaturas pendientes que todavía nos falta trabajar y sobre todo también ver eh, poner el foco en esos grupos vulnerables a los que tenemos que tenderles la mano para ayudarlos y como que jalarles y hacer un círculo virtuoso en el que todos podamos estar mejor. Así que felicidades mujeres, felicidades por esta lucha, porque recuerden que... Tiemblen y tiemblen y tiemblen los machistas porque América Latina será toda feminista. Y bueno, yo creo que esta sesión, o en general las sesiones de escucha de la fonoteca, son una excelente oportunidad para darnos cuenta que justamente la acción de escuchar no es un acto pasivo y que ocurren un gran número de cosas en nuestro cuerpo cuando oímos. Por ejemplo, nos emocionamos, nos ponemos eufóricas, nos tranquilizamos. Nos sentimos acompañades, nos sentimos excluidos, quizás tengamos ganas de bailar o se nos caliente la sangre de rabia y salgamos a organizarnos para luchar por lo que consideramos justo. Así que quiero que hagan un ejercicio. Por favor, imagínense cómo era a finales de los 80s y a principios de los noventas. Imagínense que ustedes son un poco diferentes y que no comulgan con la música, ni con las ideas políticas, ni los intereses del mainstream o de la cultura popular. No había redes sociales, entonces, ¿cómo encontrabas a tus pares? ¿Cómo podías hacer un grupo para, con el que te podías unir y compartir gustos mu musicales, intereses políticos y hasta escala de valores? ¿Cómo podías encontrar a esas personas con las que querías hacer lo que tú querías hacer para un fin benéfico y para ir ampliando como libertades y, por qué no, también divertirse un montón? Entonces, ¿cómo construías comunidad? Bueno, en Argentina había una señal de frecuencia modulada que en realidad todavía existe. Frecuencia modulada es radio FM que lanzaba un sonido que muchas personas atraparon e hicieron suyo. Hoy quiero presentarles a tres colegas, les digo colegas porque yo creo que la gente que nos dedicamos a conservar el patrimonio cultural, ya sea que tengamos muchas disciplinas o muchas maneras de ser, pues en realidad estamos pues en la misma sintonía, queriendo rescatar la memoria de, pues, de la humanidad. Entonces quiero presentarles a estos tres colegas que entre otras cosas se dedican a conservar todo lo que se ha dicho en esa estación de radio, que además es comunitaria. Porque, bueno, imagínense, los programas salían al aire y se quedaban guardados, así como muertos, como mudos, para siempre en cassettes, que son estos dispositivos rectangulares con dos orificios donde pasaba una cinta, que después lo metías en grabadoras y sonaba. El caso es que para saber cómo eran esas jóvenes y esos jóvenes de los noventas, en Buenos Aires, que con sus gargantas encendidas alzaban la voz para decir algo tan radical como que los hombres y las mujeres somos iguales in, en dignidad y derechos, es necesario hacer una labor de conservación, catalogación, digitalización y puesta en valor de esos archivos. Así que de alguna manera, estos tres personajes que tenemos hoy aquí son los cuidadores de parte de la memoria de la lucha feminista de Iberoamérica. Y se los presento. Tenemos por un lado a Ana Chimenti Riquelme. Ella se desempeña en produ producción de podcast, fotografía y audiovisual. Es coordinadora de proyectos de comunicación para infancias y es una antropóloga en formación. Ana Macielo es conservadora y restauradora especialista en soportes de sonido y fotografía, radialista y feminista. Y por su parte, Ariel Sajaro es docente, músico y sonidista. Forma parte del colectivo La Tribu desde 2016. Y justamente quiero preguntarte a ti, Ariel, ¿cómo se formó La Tribu? ¿Cuál es su historia y cómo ha ido muta mutando o sea, esa concepción de cuándo se gestó a cómo se ven ahora? Bueno Anaís, antes que nada muchas gracias por, por esta presentación y esta invitación a formar parte de estas sesiones de escucha y contarte que la tribu nace como una iniciativa de estudiantes de la carrera de comunicación social de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA en el año 1989, un poco tratando de poner en práctica todo lo que leían teóricamente en los textos y trabajaban en las clases, transmitían de forma clandestina o ilegal lo que acá en Buenos Aires se llamaba en aquellos años de manera trucha o las radios truchas y que al poco tiempo se muda la radio FM La Tribu a una casona en el barrio de Almagro donde empieza a crecer, empieza a transmitir y con el tiempo se convierte también en un centro cultural y en un centro de formación y capacitación y que recién 30 años más tarde consigue su licencia oficial en el año 2019, lo cual es todo un hito porque es la primera de las radios comunitarias en conseguir esta licencia. Así que si te parece podemos escuchar un primer conjunto de audios donde tenemos... De testimonios de la inauguración de la tribu en el año 1989, los festejos de los dos años en 1991, un atentado que sufrió la tribu cuando tiraron una bomba Molotov en su puerta en el año 93, y también algo muy importante para el archivo, uno de los soportes estrella, que es el registro de la transmisión de la crisis del año 2001 en la Argentina, eh, bueno, y ahí estuvo la tribu transmitiendo esa crisis se antoja interesantísimo, parece que les han pasado muchísimas cosas, así que vamos a escuchar ese audio la que plantea la radio está de los estudiantes bueno, yo creo que es muy importante porque va a reflejar todo lo que piensan con lo que acuerdan y con lo que sienten yo creo que tiene que ser una radio transparente Así que yo creo que es un dato enormemente positivo, es como una brisa fresca para, para un momento difícil, ¿eh? que no es nada fácil el momento que hoy estamos viviendo. Creo que la radio también puede, puede ayudar mucho en ese sentido, puede ayudar mucho desde producir programas, eh, bueno, fundamentando esto del, de por qué no al enseñamiento hay quienes desde una visión que intenta ser progresista, bueno, dicen no, pero los pocos privilegiados que llegan a la universidad tienen que pagar porque al final la está bancando todo el mundo, bueno, yo creo que eso tiene que ser respondido, tiene que ser respondido en el sentido que que decía antes, pero que esto exige investigación, exige difusión masiva y creo que la radio ahí puede ser un, eh, algo que nos ayude muchísimo en difundir esta lucha y en difundir nuestra propuesta también. ¿no? La radio de Almagro. De sí, la tribu, de sí, la tribu, che. la escala 88.7. Sí, la tribu esta es. Quédate, por favor, eh. Buenos días, comienza el un americano por FM La Tribu en el 88.7 Hoy en un día muy especial para todos los que trabajamos en esta radio La radio está cumpliendo dos años Dos años que... Este, Ustedes eh, se acordarán que, que en Gascón el vidrio que separa el estudio de, de la cabina se corría había comunicación. En bueno. mi época no había vidrio, perdón. Ah, ni siquiera había vidrio. Bueno, ese día, eh, por el vidrio que, que ya estaba puesto, pero que se corría, le pasábamos caramelos a la policía. Nos hicimos re amigos de los dos canas. Hicimos el programa con, con la policía pero Yo dentro. te contaba antes que no era la primera vez, porque antes también tuvimos visita, ¿no? Desde Alguna otra vez se habían visitado. Se ve que le gustaba este, la radio a los muchachos. En realidad a pesar de que yo soy estudiante de comunicación social y la radio surgió de la, de la facultad todos los días iba a la facultad y no estaba enterado de que existía una tal FM la tribu y me había gustado la, la publicidad que salía en el porteño porque decía una radio no colonizada pero no decía de dónde era y yo que vivo en Olivo sintonizaba 88.7 y no lo ubicaba y bueno, jamás me imaginé que iba a terminar en el estudio de la tribu y aquí estoy tratando de hacer una radio no colonizada yo ingreso a la tribu cuando cuando la radio era un proyecto, era un proyecto de la carrera de Ciencias de la Comunicación y bueno, poco a poco se fue armando un, un grupo de gente, empezamos a trabajar en un departamento chiquito que estaba en Gascón y Sarmiento, a unas cuadras de acá, y bueno, empezamos a hacer lo que era la tribu, que en un principio tenía dos, dos programas que salían al aire, que era toda la programación, y emitíamos durante cuatro o cinco horas por día. Cuando empezó la radio, éramos muy ingenuos, creo, un montón de cosas no las teníamos previstas. Bueno, eh, para hacer un poco de historia, hoy se cumple una semana ya del atentado, como decíamos. Y bueno, una vez que, que, la, que su, se sufrió el atentado en la madrugada del lunes, eh, se generó una situación de, de, de mucho temor, de, bueno, de incertidumbre, eh, y bueno, por unas horas este, la radio estuvo en un impas Hasta que comenzaron los llamados de la gente Hasta, comenzar, hasta que comenzaron los llamados de los, de los medios, las entrevistas Y bueno, de alguna manera este programa está parado sobre esa base Está parado sobre los 500 oyentes que nos han llamado Está parado sobre todos los medios que han sacado notas Está parado sobre este repudio Y está parado fundamentalmente sobre el tema de la libertad de expresión Y sobre el tema de que esta radio... Crece y sigue. A... Han trascendido porque quienes lo llevan a cabo quieren que trasciendan. ¿Saben para qué? Para producir el miedo. Eh, si realmente hubieran querido hacer volar esta emisora pueden poner una, una bomba de poder suficiente como para hacerla volar pero creo que este mecanismo tiende a crear el miedo tiene como objetivo a que las personas comunes se vayan replegando a sus ámbitos privados se encierren en sus casas y dejen el ámbito público libre para que quienes quieren llevar a cabo una acción que saben que no tiene consenso lo puedan concretar es decir, es el caso típico del miedo eh, ¿cuáles son los mecanismos para defenderse de eso, nuclearnos, eh, agruparnos, a través de los partidos políticos, de las cooperativas, de las mutuales, de las asociaciones, es decir, nuclearnos porque es natural, es instintivo el tema de tener miedo, no hay que avergonzarse, pero la defensa del miedo no es recluirnos en nuestras propias casas, sino unirnos entre... ...de que están, están reprimiendo, nuevamente hay una persona herida, vamos, vamos a ver un segundito, hay una persona herida que, que está en este momento del lado de la avenida Rivadavia, es un hombre que está tirado, vamos a ver qué es lo que sucede. Esperamos que un que nos esté acercando. Sí, vale. Te escuchamos, Ay, tranquilo, vale. Sí, bueno, mira, hay un hombre que, que, que está, puede ser, está muy herido, está está acostado, está bueno, está en una situación muy mal, es lo, es lo que se ve, digamos, obviamente no, no queremos estar preguntando en este momento. Sí. Parece que no da la no da la situación, bueno, es muy complicado trabajar con los gases lacrimógenos, realmente es, es muy complicado esa situación, es impresionante, el hombre esté tirado... Sí, sí, sí, digamos, está confirmado que hay tres heridos de bala. Eh, este puede llegar a ser el de la versión que nos llevó a nosotros, que tenía algún tenemos algún grado de sospecha de que puede, de que puede llegar a ser eh, verdadero. Por otra parte, mira en este momento lo estoy viendo, eh, policías de civil que, que están dando vueltas por la calle, eh, custodiando, y bajan con las armas reglamentarias en la mano. Hola, ¿cómo estás? Sí, te cuento que estamos acá en Ángel Gazardo y Corrientes, están reunidos los vecinos eh, en una, una autoconvocación. La idea es que esto se siga haciendo en los días sucesivos. Está dentro de las continas que se están hablando, es la libertad de los detenidos de hoy, el esclarecimiento de los asesinatos, y, eh, y bueno, a ver qué medidas se toma de hoy en adelante. Pues yo creo que bendita ingenuidad que a veces se confunde con rebeldía y que cuando estamos jóvenes nos hace hacer cosas que pues ya de más grandes luego ni nos atrevemos. Así que yo creo que este es un caso de llevar una tarea de la facultad al máximo nivel. También creo que es bendito el hecho de acordar, pero también el hecho de disentir. Igual bendita la posibilidad de hacerse amigue de un policía y agruparse para vencer el miedo y no callarse. Yo quiero preguntarle a Ana Macielo y a Ana Chimenti, ¿qué sienten? ¿Qué se les viene a la cabeza cuando escuchan las voces de estas personas que con mucha ilusión opinaron o tomaron el micrófono del estudio antes que ustedes? ¿Lo sienten como, se sienten ustedes como parte de un continuum? O bueno, ¿qué es lo que sienten cuando escuchan esto? Eh, bueno, Justo hay un, hay un libro que es el libro rojo, eh, que es como que cuenta, es un compilado que cuenta eh, la, los primeros 10 años de la tribu, que para nosotros fue un libro muy importante, obviamente en la etapa de investigar el archivo y muchas cosas, o sea que lo usábamos de referencia. Y, y hay uno de los artículos de ese archivo, de ese libro, perdón, donde juntan a las personas que formaban parte de la tribu en ese momento, es decir, a principios de los 2000, y les preguntan qué ven en el futuro. no y, y como una de las frases que surge de esa reunión es, que la ironía de la vida es que se vive para adelante, pero se entiende para atrás. Y creo que, que lo interesante a veces de este tipo de organizaciones es justamente que, que a veces pensar a largo plazo es muy difícil, a pesar a que la tribu tiene 30 años ya, digamos, ¿no? Porque todo es el ahora, es la noticia, el ahora, lo que está sucediendo ahora, la cuenta que tenés que pagar hoy, ¿no? O sea, como todas las cosas son más ancladas en el ahora, pero también poder eh, volver sobre esos archivos y escucharlos, y escuchar eh, de la inauguración y de muchas cosas que pasaron en la tribu, incluso de la represión en la que hizo la cobertura en el 2001, también es entender... Eh, Muchas de las cosas que hoy se vive dentro del colectivo, ¿no? de, de, de las que vivimos hoy eh, y, y de las discusiones que surgen a partir de todas esas cosas también. Sí, en relación también a, a la historicidad y el, el momento en que nosotros somos parte de la tribu, que también es bastante reciente, pensando que es una radio que tiene 32 años ya en el aire, funcionando, también eh, la posibilidad de ir y volver ¿no? el, temporalmente y hacer ese, ese proceso, esa observación y esa escucha, sobre todo, de, de la historia, pero no solamente de la historia eh, territorial y local, sino también la propia historia como colectivo. Poder ver todos los procesos, observar cómo inició en un grupo de estudiantes muy pequeño en un departamento y cómo hoy en día es una casona antigua con un montón de espacios, un centro cultural, un centro de capacitación, eh, bueno, la radio con un estudio nuevo hermoso, y también cómo fue transformándose y poder observar todo ese proceso eh, es bastante gratificante, y en mi caso, por ejemplo, pasa gracias también al archivo a ver esa revisión, también y estos materiales de, de circulación, como el libro que menciona Anita, eh, y también ahora el archivo, y un montón de um, documentos que fueron quedando, también nos permiten volver eh, en esa, con esa mirada, al pasado y seguir eh, observándonos en el presente también. Ana Masilo, pues qué bueno que estás diciendo eso de que la, en las radios se tiende a vivir en el presente, en el hoy, y que no hay tiempo para voltear la mirada hacia el pasado. Entonces, esto me hace como preguntarme ¿cómo comenzó el rescate del archivo? O sea, ¿cuándo se dieron cuenta de que valía la pena conservar, catalogar, digitalizar y poner en valor todo el material que tenían guardado en cassettes, o sea, no, igual y hasta hubo discrepancias, es decir, había, tal vez había gente a, lo que, a, la, a la que le parecía que esto no era importante, o pensaba que era un gasto innecesario, o como dicen, ya lo pasado pisado, y hay que tirar para adelante, hacer un ritual para dejar el pasado atrás, lo que sea, pero el punto es como, cómo decidieron y dijeron, ¿saben qué? Hay que conservar lo que tenemos guardado de hace más de 10 años. Yo creo que sí había como desde lo colectivo y desde la sensación de todas las personas que somos parte del colectivo La Tribu, esa idea de que en los cassettes había algo importante, digamos, porque sí creemos que la construcción de la memoria es algo importante, eh, y, de, y de nuestra propia historia incluso, ¿no? Como también la historia en, eh, contextualizada en Buenos Aires, en, en un montón de luchas, como que sí creíamos que había algo importante en los cassettes. Lo que sucedía era que nunca había... No era prioritario, digamos, siempre había algo más importante o más urgente que, que no, no nos permitía como poder concentrar eh, la fuerza en decir, bueno, a ver qué hay. Y en 2019, a fin de 2019, empezamos como un trabajo que fue eh, mínimo, que fue empezar a reunir todas las cajas de cassettes que estaban todas dispersas por toda esa casona antigua del barrio de Almagro, en la ciudad de Buenos Aires, eh, aunque sea reunirlas en el mismo lugar para ver mínimamente qué decían las etiquetas. Y una vez que hicimos eso, obviamente limpiamos, porque había tierra de muchos años, sacamos de muchos recovecos, muebles, eh, altillos, de todos lados, cajas con cassettes, y ahí empezamos como a hacer una selección, eh, por lo menos de lo que había ahí, había muchos cassettes que no había, que estaban sin grabar y había muchos otros que no, que sí estaban grabados y que en sus, en sus etiquetas había información que nos daban cuenta de que hubo un montón de gente que participó en esos 30 años o por lo menos hasta el 2006, que es hasta cuando hay archivo, de, eh, hasta cuando hay cassettes, eh, con intención de de que eso quede guardado y que quede registrado y que quienes vinieran después pudieran identificar lo que había dentro de los casetes. Buenísimo. También me pongo a pensar que no creo que hace... ya tienen casi 30 años. Supongo que tienen mucho contenido que no es precisamente el que se creó como feminista o nació feminista. Entonces, tampoco se puede conservar todo el volumen que, que existe, supongo que lo tendrán que filtrar. Entonces, ¿cómo decidieron que uno de sus filtros iba a ser contenidos feministas? ¿Por qué creen que es importante esta particularidad? ¿En qué creen que abona, que ayuda a la sociedad? Bueno, justamente eh, el proyecto tuvo como varias etapas. La primera etapa fue eh, el inventario del 100% de lo que habíamos encontrado, que eran en ese momento alrededor de 800 soportes, eh, y un inventario solo con lo que decían las etiquetas, es decir, no era que escuchábamos lo que había dentro de los cassettes, sino que simplemente completábamos una planilla, indicando el número de inventario y un montón de datos que aparecían en las etiquetas posteriormente, y ya con ese inventario, definimos los criterios de prioridad para la digitalización. Que en una primera etapa eh, tuvo un criterio que fue los primeros registros y todo lo que es la crisis del 2001, y en la segunda etapa nos propusimos hacer foco en aquellos documentos sonoros de contenido feminista. Y por supuesto que ahí surgió la pregunta de cuándo consideramos que un documento sonoro tenía contenido feminista o tiene contenido feminista. Por un lado, el, el feminismo en, en América Latina tiene su propia agenda, y en esos casos resultaba mucho más fácil identificarlo, ¿no? O sea, ampliación de derechos de las mujeres, aborto, salud reproductiva, la lucha contra las violencias hacia las mujeres, travestis, trans, discriminación, eh, brechas salarial etc. Eh, después vamos a profundizar en algunos de esos temas, pero también en ese relevamiento que hicimos, nos encontramos con un montón de mujeres, travestis, trans, lesbianas, eh, que eran protagonistas y referentes de diferentes luchas, pero que quizás en el momento en que se gestaron no, no se los veía o no se percibía como una lucha feminista. Quizás esa es una mirada que tenemos hoy eh, hacia el pasado, no por, por ser mujeres, por el discurso que tenían y demás. Eh, y, y como ejemplo de eso, tenemos por un lado, acá en Argentina, eh, a las Madres de Plaza de Mayo, que son estas mujeres que salieron a pedir por la aparición eh, con vida de sus hijos y sus hijas desaparecidas durante la última dictadura cívico-eclesiástica y militar que ocurrió en Argentina entre el año 1976 y 1983. Ellas fueron las primeras en enfrentar la dictadura, en denunciar el terrorismo de Estado, eh, y su lucha continúa hasta hoy, ¿no? durante todos estos 40 años, eh, en un proceso que se llama Memoria, Verdad y Justicia, donde eh, logran, luego de 30 años de reclamos, que se juzgue a los responsables de los crímenes de lesa humanidad, o a muchos de los responsables. Entonces una de ellas, por ejemplo, es Nora cortiñas que es una de las que seleccionamos para el próximo audio que vamos eh, a escuchar, eh, Nora es una madre de Plaza de Mayo, es una referente absoluta, con una lucidez increíble, eh, y los audios que seleccionamos, eh, uno es del año 1997, del programa Ciudad Banana, el otro es del año 2000, de otro programa que se llamó Vinilo 33. En el primero vamos a escuchar que habla, eh, nos pareció muy eh, pertinente para esta, esta escucha, porque habla sobre... O denuncia eh, la apertura de los archivos de la dictadura, o sea que el Estado abra los archivos de la dictadura, que es algo que todavía hoy eh, no, no, no se logró totalmente. Eh, y, y creo que, que justamente es pertinente porque es parte de, lo, de cuando hablamos que los archivos garantizan derechos, ¿no? eh, seguir reclamando para que se abran esos archivos. Y también en una marcha que ya fue a apoyar, que es eh, en una, en la de la ley por las perdón, la Ley de Salud Reproductiva, eh, que garantizaba el acceso a anticonceptivos, a información, a todas las personas, es una ley del año 2000, y ella fue a apoyar, a pesar de que no era algo que tenía que ver específicamente con su lucha histórica, sí, eh, ella dice bueno, algo muy interesante, y por qué sentía que tenía que estar ahí. También elegimos otro, eh, dos audios, eh, uno es de un programa que se llamó La Rosa de los Vientos, que estaba producido por la revista América Libre, Liliana Daunes y Claudia Corol, eh, que eh, abordaba temáticas eh, feministas, eh, y también hablaban de la revolución, del deseo, el movimiento piquetero, y muchas figuras latinoamericanas. Justamente elegimos eh, el, un testimonio de Nelly, una mujer piquetera de La Matanza, y por otro lado, el de Rosmery, que, que es del movimiento sin tierra de Brasil. Les contamos que el movimiento piquetero es un movimiento que nace en Argentina en los años 90 eh, como respuesta al violento modelo neoliberal que deja sin trabajo a miles de personas, a pueblos enteros. Entonces empiezan a suceder puebladas y sobre todo empiezan a cortar las rutas. Esto es lo que nosotros llamamos piquete, ¿no? Y surge una identidad, eh, un actor social. Eh, nuevo, que es el movimiento piquetero. Eh, o movimiento de, que son personas desocupadas. ¿no? Y por otro lado, el movimiento los sin tierra de Brasil nace de la concentración en manos de pocos de las tierras y la exclusión de los campesinos y las campesinas. Así que, si te parece, vamos a escuchar ese audio. Lo que no dudamos de que acá en la Argentina hay documentación hay documentación. En dos testimonios que se dieron ante... La, cuando fue la, el juicio a la Junta, el caso de Basterra y de Carlos Muñoz, que atestiguaron eh, dos liberados de campo de concentración que cuando ellos estaban detenidos, que fueron desaparecidos ellos, eh, los hacían eh, preparar eh, fichas de la gente que estaba en esos campos de concentración. Por otro lado, eh, nosotros estamos llevando a cabo un grupo de 17 personas, eh, familiares desaparecidos, que somos de distintos organismos, un juicio al Estado, un juicio no patrimonial, que lo empezamos en el año 89 cuando se dieron los indultos, y en estos años que llevamos adelante el juicio, eh, fuimos eh, detectando de que hay información oculta que este, no nos han querido este, dar en esta búsqueda de tantos años. Justamente, eh, una de las partes de este juicio que está volcada a, a, al tema de los niños desaparecidos, eh, se ha encontrado este, alguna documentación acá en la Argentina, no, no, no, no, no, no, dudas no. Este, los eh, militares, estos asesinos, eh, tenían un pacto de sangre, un, un pacto de, de silencio. Se realizaron la represión esta infame de una manera organizada, no era al el tuntún, y ellos son muy organizados para estas cosas y, y, la, y lo guardan. ...como táctica para, para tenerlo, para sus archivos, eh, para su historia, ¿no? Su historia realmente siniestra. Eh, y además, eh, ninguna, ningún eh, campo de, de concentración, que hubieron más de 365, funcionaba sin recibir órdenes. Y las órdenes, los militares las dan por escrito. Quiere decir que acá en la Argentina, el Estado argentino hace ocultamiento de información. Entonces, quizá esto eh, destape que tengan que dar, eh, eh, obligue a que tengan que dar alguna información. Bueno, yo opino que, que esta ley es un paso adelante en este país que siempre está en retroceso y parece que tuviéramos leyes medievales. ¿No? Y eso es eh, salud para la población, especialmente para las mujeres y los varones jóvenes que, a los que les ocultan las realidades del cuerpo humano y de las decisiones que tienen que tomar en libertad. Queremos que haya libertad realmente y este es un paso adelante. ¿Por qué le parece que hay esta discusión estando en el 2000 cuando es una discusión que tiene más de 200 años? Porque ese país está con muchos paquitos y los que han venido acá a la puerta y dicen no que son los zapatistas de siempre, son los que apoyaron las dictaduras militares, son todos los que apoyan la tortura, lo mismo a mujeres embarazadas, este, como pasó en, en las épocas del de, de terrorismo de estado. Entonces, bueno, siguen con esa mentalidad, desgraciadamente. ¿no? La desocupación para las familias es muerte, es muerte, porque no hay posibilidad de, ni siquiera de, ante la, los mínimos problemas de salud, que se van agravando eh, y se van agravando especialmente por la, por la falta de alimentación, por la falta de... incluso por la falta de vivienda, porque es decir, cómo se vive cada vez se va deteriorando más la forma de vida así cada vez este, uno va viendo que las familias viven en ranchitos, en carpitas en algunos casos porque... Hombres y mujeres que hasta no hace mucho tenían trabajo, hoy están en la calle sin ninguna esperanza. Y dentro de esa transformación de la sociedad, supongo mucho tienen que ver las mujeres con su propia lucha de género. ¿Qué tal, Rosmery? A vos te pido que nos hables de eso en especial. Quiero saludar, entonces, a los oyentes, a la clase trabajadora de Argentina, que está em luta contra o sistema, né? Então, um bom dia a todos. E, para falar das mulheres no MST, no Movimento Sem Terra, está se buscando... Né, nunca foi impedido, né? Sempre teve espaço para a mulher. Mas, a partir de uma discussão mais, maior, né, maior feita pelo movimento, achamos a importante ter o setor, de ter a discussão de gênero, para que a gente se liberte dessa, desse vício que trazemos da sociedade capitalista. E uma das formas de libertar é conversar, dialogar, estudar sobre a importância da participação da mulher e do homem na luta. E isso o movimento está discutindo e está buscando y está avanzando, ¿no? estamos creando nuevas relações a partir de ahí, de tener a mujer na luta lucha también, en la discusión y en la, en la participación general del movimiento. Bueno, dentro de las tareas del archivo que nos propusimos, eh, como les contaba, la primera etapa fue la, la inventario, que solamente consignamos las etiquetas, o sea, la información que estaba en las etiquetas, luego venía la parte de digitalización, eh, que la hicimos en serie, con tres caseteras al mismo tiempo, y finalmente la de catalogación. Entonces sucedía que muchas veces algunos documentos eh, pasaban desapercibidos en el inventario porque las, etiquet las etiquetas no aportaban mayor información, y luego en la digitalización o en la catalogación, que, que es una escucha mucho más atenta, se detectaban eh, documentos de importancia histórica o política. Este es el caso del de, eh, este, cassette 440, eh, que solo teníamos el nombre del programa, que es La Máscara de la Medusa, que es un programa que salió en el año 1994, y que en la digitalización descubrimos que uno de los lados tenía eh, a una entrevista a Kenis De Michelis, una activista travesti, presidenta de Travestis Unidas, eh, una referenta del colectivo LGBT, importantísima. Eh, parte de lo que, van a, que es parte de lo que van a escuchar en el próximo audio, que, donde va a estar contando su lucha, y también eh, habla sobre la importancia de, y la urgencia de una ley de identidad de género en el año 1994, una ley que en Argentina llegaría recién en el año 2011. Es decir, que ahí también encontramos como la historicidad de reclamos históricos, de toda esa lucha. Eh, la, máscara de, la, de, la Máscara de la Medusa, como les contaba, fue un programa que se emitió entre el año 94 y 1995, eh, y posteriormente se transformó en otro que se llamaba No te Juntes con Extraños, que copó las madrugadas de la radio, y donde Kenny de Michelis era parte del equipo al aire. Y es también destacable en este punto que en Argentina, hasta el año 97, eh, ser travesti o vestirse como... Muy, con Contraria al género que te figura en el documento, era una contravención y era por el motivo por el cual eran acosadas y asediadas todo el tiempo por la policía en la casa e incluso llevadas presas. Entonces, esto nos parecía muy importante que Kenny pudiera estar al aire, o sea, encontrar documentos donde está ella al aire, hablando y siendo parte del equipo de la tribu, incluso en esas circunstancias. ¿no? Y sí, en esa línea eh, también vamos a escuchar parte del audio a Loana Berkins, que también es una referente en el movimiento LGBT, también impulsora activa militante por la ley de identidad de género, eh, que también pro, eh, impulsó eh, la ley del derecho a ser diferente, que fue sancionada en 2009, eh, después también fue parte del Frente, que, que impulsó la ley de identidad de género que mencionaba eh, Anita hace un momento. Y bueno, fue eh, madrina del programa de parte de que vamos a escuchar, que es Vida, Pasión y Muerte de la Vecina de Enfrente, que sonaba también en la tribu desde 1994. Más adelante vamos a volver sobre ese programa. Y bueno, eh, también es una voz muy importante que sonó muchísimo en el aire de la tribu. Eh, y bueno, también nos parece importante destacarlo ya que dentro de la lucha de la identidad de género, del derecho por la identidad, eh, ella además promovía eh, eh, creó, fundó una um, cooperativa textil eh, para las mujeres en situación de prostitución y también para las travestis trans, que era la cooperativa Nadie Echa Azul. Eh, y en la línea también eh, de lo que comentaba Anita, de, um, con la promoción y el impulso de la visibilización travesti trans, fundó la cooperativa textil Nadie Echa Azul eh, con la intención de dar salida laboral a las travestis eh, y también a las personas que pudieran salir de la prostitución, ya que también estaba criminalizado eh, ser travesti en ese momento. Así que es una voz referente que sonó, como decía antes, eh, mucho tiempo en el aire de la tribu y nos parecía importante eh, traerla eh, en este audio que vamos a escuchar a continuación. En primer momento sí. vamos a escuchar el problema de la Máscara de la Medusa, de 1994 y lo que vamos a escuchar después es a Loana en 2006 en el programa Vida, Pasión y Muerte de La Vecina de Enfrente. Kenny, ¿qué es ser travesti? ¿Es la travesti, el travesti? Bueno, para la sociedad donde vivimos eh, el tema travesti es un tema todavía tabú, ¿no? Eh, últimamente se está tocando mucho este tema pero todo es como que se tira en una misma bolsa, ¿no? decir travesti, lesbiana, gay es como decir homosexual, ¿no? pero yo lo que opté a través de mi lucha contra todo un mundo que te discrimina y, y yo pienso que te discriminan por la falta de información y yo pienso que mi lucha está para informar a la sociedad y a través de mi lucha yo quise que a las travestis se le diga las travestis no los travestis porque no somos un hombre que se viste de mujer, eso va mucho más allá uh -huh. que alguien que se pone una, una prenda femenina, ¿no? Porque yo eh, me pongo un pantalón, una pollera, yo me sigo sintiendo mujer, ¿no? Y aún, eh, en ciertos aspectos de mi intimidad, también me siento como una mujer. Yo te voy a decir, yo soy cristiana, creo en la creación de Dios, pero también creo en la autocreación. Yo pienso que Dios no quiere nuestra infelicidad. Yo si, si, si hubiera me hubiera negado... ...a mis sentimientos, hubiera sido una persona muy infeliz... ...yo sé que eso a Dios no le hubiera gustado... ...porque mientras no sea dañino para tu prójimo... ...pienso que es válido. Nosotras vemos que este es un peldaño importante... ...para uh -huh. la cuestión esta que nosotras venimos planteando... ...de la identidad, ¿no? Uh -huh. de Digamos, de, de esta cuestión irruptiva que tiene el travestismo... ...entre la la, la cuestión así este binaria, sexo-género, varón-mujer vene, vagina y macho y hembra, masculino, femenino, fuerte y débil. Sí. Entonces nosotras venimos sosteniendo que el travestismo es una identidad propia, que se construye, que se autoconstruye, que se vive, que, que, que, que no tenemos que quedar encasillada en una sola cuestión ni por la genitalidad, ni por el, la elección de género, que es una cosa mucho más libre y que que, que, el, que esto demuestra no que más allá de, del biologicismo con el cual seamos este, tocadas con la varita mágica al momento de nacer, mm. tenemos toda la potestad de auto-redefinirnos, de, de auto-vivirnos auto o de vivir de otra manera y no como un destino eh, marcaría el momento de nacer. Entonces se debatió en, en el, el caso de Alir en términos de travesti transexual sí. y en el, en el este, objeto social que era el... el eh, el fundamental, nosotros pusimos que íbamos a luchar para que el Estado y la sociedad reconocieran al travestismo como una identidad propia. Entonces, digo, que el Estado empieza a reconocer que el travestismo es una identidad propia y que, que, que bueno, que se puede ir más allá de la binariedad, nosotros nos parece así como sumamente, suma, sumamente importante, ¿no? que Porque una de las cuestiones que nos pasa a las travestis es que al momento de, de asumir nuestra identidad empezamos como a desexistir, digamos, ¿no? Ajá. Empiezan como a una ausencia, como a una pérdida de derechos, de concepciones, de ciudadanía, de un montón de cosas Y entonces, eh, en, en este sentido, nosotros estamos diciendo, bueno, miren, estamos empezando a existir En términos legales, porque nuestra, no estoy poniendo acá, nuestra existencia, digamos, real existe, ¿no? En términos legales, que el Estado empieza a decir, bueno, a ver, acá pasa algo más, acá y A la hora de la concesión de derechos, replanteémonos... A, a, ...a estos sectores y a tantos sectores más que todavía permanecen subterráneos o invisibles. ¿no? Y yo creo que en realidad lo que nosotros le estamos reflejando no es solo, bueno, eh, digamos, un no le estamos marcando un parámetro de cuánto nos podemos mover de la norma... ...sino que cuestiones como el travestismo, por ejemplo la despenalización del aborto, no cuando las mujeres se apropian de su cuerpo hacen temblar los cimientos mismos donde fue fundada esta sociedad patriarcal eh, capitalista heterosexual. Eso es lo que realmente yo creo que nosotras producimos. Ahora quiero que por favor nos cuenten acerca de programas o producciones de la tribu que se hayan hecho por mujeres y para mujeres y que se hayan transmitido por la estación. Porque creo que es importante hacer por ejemplo programas de parafísiques nucleares hechos por y parafísiques nucleares. Claro que podrán participar personas que no sean expertas en la producción, pero el contenido, el tono, el concepto, la agenda, creo que es importante que esté hecha por mujeres, por personas que hayan experimentado la condición humana de ser mujer. Por ejemplo, un tema que sirve para ilustrar es la violencia obstétrica o cómo amamantar, pues es obvio que las mujeres saben cómo hacerlo mejor. Desde este espacio quiero hacer un reconocimiento a todas las radios comunitarias y públicas y también a sistemas de televisión públicas que han hecho una gran labor educativa. Me refiero en la, sobre todo en derechos sexuales y reproductivos, que se tomaron esa asignatura que muchas veces no recogían los planes de estudio y por su cuenta Decidieron darnos esta información y lograron que nuestra educación sexual no proviniera solo del porno. Saludos, Diálogos en Confianza en México. Y tampoco quiero decir que estos programas tengan la última palabra o sean una educación que debamos de seguir a, raj, a rajatabla, pero siempre es muy gratificante darnos cuenta de que existen otras maneras de hacerlo. Es muy liberador encontrar espacios donde no ocurre siempre el mismo juicio que aplica la sociedad, en donde se aborda un, un problema complejo desde varias aristas justo porque es un problema complejo, porque no es lineal y que precisa de la empatía y el cobijo y la ayuda de las personas más que de su recriminación espacios donde podemos ser conscientes de lo vulnerables y propenses a la muerte que somos pero aún así elegir la vida porque nos queremos vivas estos lugares donde podemos celebrar y no señalar las diferencias un lugar donde podamos construirnos, revisarnos, reagruparnos y movernos hacia estados que nos, haga que nos hagan sentir más plenas y plenos. Así que por favor les pido que nos presenten audios al respecto, que nos sirvan para darnos una idea de los programas con contenido feminista que se transmitían en FM La Tribu. Gracias Anaís. Bueno, en esta línea eh, tenemos eh, gran parte del contenido, del archivo, del contenido feminista, en esta parte encontramos eh, mucho material de eh, Vida, Pasión y Muerte de la Vecina de Enfrente, que fue un programa que empezó a producirse en 1993 y funcionó hasta 2006, eh, de las cuales eh, fue, parte, del cual fue parte de una compañera que actualmente sigue haciendo aire en las mañanas de la tribu, y surgía también siendo un programa pionero en dar voz y en tener voz de mujeres y disidencias también, como comentaba antes, lo van a ver quién será eh, la madrina del programa, y también eh, comentaban y compartían actualidades, y com, re, como por ejemplo reflexiones estadíst y estadísticas sobre la situación del aborto ya en 1994, eh, hicieron, digamos, fueron también... Eh, parte de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, eh, que se formalizó en 2005. Eh, también eh, había actividades culturales y se proponían variada eh, música variada latinoamericana y bueno ese programa también promovía encuentros y dentro de esos encuentros eh, llegó a suceder ahí en la tribu, en uno de esos encuentros, eh, la gestación y creación de la red eh, informativa de mujeres, que es un mailing donde eh, muchas mujeres de la región eh, comparten información sobre feminismos y las luchas. Y también, eh, ese es parte de, del programa que vamos a escuchar, uno de los audios. Eh, también en, en el recorte que vamos a escuchar, se va a comentar sobre la Ley de Educación Sexual Integral, que va a ser brevemente sancionada en 2006, eh, de la cual siempre digamos, se considera desde el feminismo importante, parte fundante también, como la soberanía o la autonomía de los cuerpos, también surge y parte desde la educación, eh, así que desde las escuelas también hay un abordaje eh, integral eh, donde se contemplan las autonomías, desde la escuela y de la educación, digamos, con una perspectiva de género, se pueden abordar las asignaturas en, en las escuelas, en los colegios, y bueno, eh, eso es vida, pasión y muerte de la vecina de enfrente. También dentro de otros programas está La Rosa de los Vientos, que fue un, fue un programa que estuvo alrededor del 2000-2001, eh, donde también eh, se abordaban cuestiones a las mujeres latinoamericanas, eh, ya escuchamos parte de un fragmento del audio del MST y del Movimiento Piquetero, eh, Liliana Downes y Claudia Corol eran las productoras también con la revista América Libre, eh, y esos eran otros de los programas que pudimos acceder a ellos de manera digital, eh, gracias a también al acercamiento de ese material de las compañeras que también siguen siendo parte de, del aire de la tribu. Eh, los audios que vamos a escuchar ahora eh, giran en torno a eso, al aborto, a la gestación, también a la Ley de Educación Sexual Integral y su inminente sanción, y también vamos a escuchar eh, una investigación que se realizó en, en el 2000 más o menos, que era esa Schwarzman como parte de una compilación de investigación de, de la atención del aborto, y eso quedó registrado en una entrevista en el programa de Vida, Pasión y Muerte de la Vecina de enfrente. Ustedes saben que en las estadísticas las mujeres que se mueren por aborto no son las chicas jóvenes. que es lo que uno pensaría? Las chicas jóvenes que han quedado embarazadas, que entonces no están casadas, no tienen una pareja fija, no pueden... No, no, no. Son las mujeres de más de 30 años. La curva aumenta con la edad de la mujer de la muerte por aborto. ¿eh? Y son mujeres que ya tienen más de dos y tres hijos, porque son esas mujeres que no le pueden decir al marido o al compañero cuando viene borracho este, a la casa y, ¡ay, no, me, no, no tomé la píldora! O si quieren tomar la píldora, el marido dice, ¡no, porque sí, entonces me vas a ser infiel, infiel! ¿Y cómo van a pedir que se ponga un forro? Un marido que no pregunta, no... no usa a la mujer, y bueno, la usa porque cree que realmente por estar casados o por ser la compañera, siempre que él quiere ella tiene que estar dispuesta, como los Boy Scouts, para las relaciones sexuales. Y bueno, y por otro lado teníamos también, bueno, se viene, se viene, ¿no?, la educación ah, sí, sexual, sí, sí, sí. se nos es viene que, ya. Parece que sí, parece que sí, este, parece que finalmente el ministro de Educación logró acuerdos con los legisladores, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires y esta educación sexual, esta ley de, edu de educación sexual que todavía falta para que sea sancionada, pero por lo menos como tema, este tema el de la educación sexual va a atravesar la currícula de los diferentes eh, niveles en la educación primaria eh, y también hasta el nivel terciario y va a atravesar todas las asignaturas, tanto en los colegios públicos como en los privados. Eh, las escuelas religiosas, que eran las más reticentes a esto, también van a tener que participar obligatoriamente de esto desde su mirada, desde la posición que tome la iglesia, pero sin ocultar eh, los distintos métodos anticonceptivos que existan, más allá de que ellos acuerden o no con esos métodos, no deben ocultarlos. Y hoy, vecina, vamos a seguir porque la vida, la pasión y la muerte, eh, digamos, son tres palabras que están presentes durante este sábado. Pero como también queremos hablar de la vida, la vida es una posibilidad para muchas mujeres, y también la muerte, pero nosotros queremos enfocar hoy el tema justamente de la posibilidad de que aquellas mujeres que decidan no llevar adelante un embarazo puedan vivir y no se conviertan en esa Mujer por día que muere cada día por un aborto hecho en malas condiciones. Sí, eh, forma parte de uno de los artículos, que es la parte de investigaciones, la presentación de investigaciones. Y lo que se trabajó es la, el monitoreo de la atención post-aborto en hospitales de la Ciudad de Buenos Aires como todos sabemos o no, pero bueno, vale decirlo, este, en la República Argentina el aborto es ilegal, salvo dos casos que está despenalizado, y entre paréntesis podemos empezar a lo mejor decirlo al revés, decir que el aborto es legal en dos casos y está penalizado en los restantes. Eh, las mujeres llegan, en general, en situaciones de mucha vulnerabilidad, en algunos casos con problemas físicos graves. En general, lo que refieren y lo que hemos visto es que no hay una atención personalizada, cuidadosa, si en general hay mucho prejuicio, mucha persecución y mucho maltrato. Este, el, el contraste entre lo, la, la, de las distintas entrevistas es muy rico. Por ejemplo, en los hospitales siempre se dice que toda mujer sale con los métodos anticonceptivos otorgados cosa de que en las entrevistas de las mujeres no es tan así. O sea, me fui y no me dieron nada, me fui y no sabía el resultado de los análisis, me hicieron análisis y me hicieron firmar un papel no sabía para qué era, me fui porque mi hijo estaba enfermo y entonces el doctor me aclaró, bajo tu responsabilidad, acá no es una cárcel, pero si te vas, te vas porque crees y ahí no supo el resultado de los análisis, por ejemplo, de HIV no supo el resultado de los análisis sobre anemia, no hubo una ecografía posterior, se fue sin métodos anticonceptivos, dados antes del alta, ¿por qué? Porque se fue sin el alta médica. Uh -huh. eh, este tipo de cosas parecen como muy sutiles, pero hacen profundamente a la calidad de vida de la atención, en lo que llamamos calidad de atención de posaborto. Porque un, la, la, el otorgamiento de métodos anticonceptivos antes del alta puede llegar a implicar la posibilidad de evitar un nuevo embarazo no planificado. Vuelvo a insistir para que quede claro, y so, uh -huh. no solamente por una cuestión de justicia, sino para recalcar la, la realidad de las posibilidades. En la medida que hay lugares donde se atiende distinto, quiere decir que esto puede ser. Es el mismo presupuesto. O sea, que remarquemos las diferencias para eh, eh, insistir en este camino de mejores posibilidades. Bueno, y es, en esa línea de contenidos también encontramos, dentro del archivo, fue un hallazgo bastante grande, eh, importante, porque era desconocido para nosotras, eh, varios soportes del informativo Fempres, que fue un informativo que comenzó en 1981 como un medio gráfico, y que se adaptó al principio de los 90 a un formato radiofónico, esta es una producción que era externa a la tribu, no era una producción de la tribu, pero encontramos muchos soportes y fue un hallazgo eh, muy rico e interesante porque sabíamos muy poco sobre, sobre este informativo y bueno, pudimos eh, investigar y darnos cuenta que... Eh, circulaba eh, en, por correo postal, se solicitaba la suscripción, y llegaba a diferentes emisoras de Latinoamérica, y así es como nosotros llegamos a tener eh, alrededor de 30 soportes que van desde 1993 a 1997. El, las características de Fempress son bastante tienen una identidad sonora bastante clara, bastante nítida, eh, son notas cortas, que las eh, producían corresponsales de Latinoamérica, eh, de toda Latinoamérica, mujeres de Latinoamérica. Y bueno, además de los informativos, también alrededor del 95 se empiezan a transmitir, dentro de los soportes, eh, el seguimiento de la Cuarta Conferencia Mundial eh, de la Mujer, que se realiza en Beijing, que es una actividad propuesta por la ONU, y se hace el seguimiento de, de, ese, de esa conferencia y también eh, el seguimiento de las políticas públicas que, que surgen a partir de eso, ¿no? como un monitoreo de los gobiernos y la ejecución de esas políticas de la plataforma de Beijing de 1995. Así que lo que vamos a escuchar tiene en parte que ver con FEMPRES, con eh, la introducción o cómo habrían los informativos de FEMPRES. También vamos a escuchar parte de eh, las conclusiones y la cobertura de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, y también dentro de la plata, digamos lo que surge de la plataforma es eh, eh, cam una campaña eh, de AMARC, que es la Asociación de Medios Comunitarios, de, de Radios Comunitarias, en realidad sería exactamente la Asociación Mundial eh, de Radios Comunitarias, que eh, junto a UNIFEM hicieron varias campañas de desprendimiento de, de, de las acciones de, de la cuarta conferencia. Esta campaña de comunicación, que en este caso habla de la brecha salarial. Eh, son como pequeñas ficciones o spots para que circulen eh, sobre la brecha salarial. Y, y de estas hay varias otras, varios otros spots que circularon, pero en este caso elegimos ese para, para compartir. La Red de Comunicación Alternativa de la Mujer Latinoamericana presenta... Radio FEMPRES. Un servicio informativo sobre los avances, conflictos y reflexiones... ...de las mujeres de América Latina. En el marco de un convenio entre el Fondo de Población de Naciones Unidas... ...y Radio Tierra Chile, presentamos nuestro ciclo. Cuarta Conferencia sobre la Mujer... ...y Foro Mundial de Organizaciones No Gubernamentales ambas realizadas en Beijing, China, en septiembre de 1995. Hoy, la mujer en las Naciones Unidas. El paso del tiempo fue sumando inquietudes a la organización internacional, entre ellas, la situación de discriminación y subordinación de las mujeres en las sociedades del mundo entero. La cuarta conferencia de la mujer en cambio, se realizó en 1995 en la capital de la China, en Beijing, Debía mostrar los avances del proceso, el que se inició hace casi 50 años con la idea de impulsar a los gobiernos para que tomen medidas concretas que incorporen de manera definitiva a las mujeres en el desarrollo. Desde el 31 de agosto y hasta el 8 de septiembre de 1995, se reunieron en Guairú, República Popular de la China, ...cerca de 30.000 mujeres y 1.600 hombres provenientes de todas las regiones del planeta. Los principales objetivos de este foro mundial fueron discutir y desarrollar una agenda previa... ...acordada durante las reuniones preparatorias. Para lograr su realización, las organizaciones no gubernamentales y el mundo social de mujeres... ...trabajaron durante los tres años previos a la realización de este evento se realizaron reuniones previas, nacionales y también regionales. Durante los 10 días del foro, se llevaron a cabo más de 5.000 actividades en el amplio espacio que presentaba el aspecto de una ciudad de mujeres de todos los continentes, de todas las edades, de todos los colores y de todas las opciones sexuales. La Plataforma de Acción, texto que sirvió de base para las discusiones y acuerdos, contiene una visión crítica de las políticas económicas actualmente en vigencia en todos los países en desarrollo. La presentación de los problemas evalúa con mucho rigor la dureza de los programas de ajuste estructural, pero también de manera relevante, el impacto negativo que estos ajustes han tenido en las mujeres. La etapa post-Beijing Abre aquí una serie de interrogantes Sobre la orientación que tendrán en adelante Las políticas gubernamentales para la mujer Se continuará con las duras posiciones Sostenidas por los representantes argentinos oficiales En la cuarta conferencia sobre la mujer de la ONU Se trataba de un compromiso con el Vaticano Que terminó allí ¿Y cabría esperar actitudes más flexibles y abiertas a los cambios? La Comisión Nacional de Mujeres Uruguayas de Seguimiento de los Compromisos de Beijing edita desde abril un boletín mensual llamado Ni Más Ni Menos. En él se difunden críticamente las acciones del gobierno nacional y de los gobiernos locales en las áreas del plan de acción acordado en la Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer. También se hacen observaciones críticas a acciones de distintos actores que afectan de un modo u otro a las mujeres, su acceso al poder y su búsqueda de equidad. Las actividades y planes de la Comisión Nacional de Mujeres también son materia de este boletín. El número de mayo estuvo dedicado al Día Internacional de la Salud de la Mujer y en él se anunciaron dos estudios realizados por la Comisión. Uno sobre la presencia de las mujeres en la prensa capitalina y otro sobre la imagen de la mujer en los nuevos textos escolares repartidos en todas las escuelas públicas del país. Entonces, usted es el señor González Sí, así es Usted ha venido por el cargo, ¿no? Sí Bien. Yeah, se trata de la contabilidad general de la empresa mm -hmm. Mantener los libros al día Y los balances mensuales, por supuesto Y el sueldo, señor gerente eh, Para empezar, ¿qué, ¿qué tal 800 Ah, entonces usted es la señorita Martínez Sí, señor Usted ha venido por el cargo, ¿no? Así es bueno, Se trata de la contabilidad general de la empresa, mantener los libros al día y los balances mensuales, por supuesto. ¿Y el sueldo, señor gerente? Eh, bueno, bueno, para empezar, ¿qué tal 500? Todavía las mujeres ganamos menos, un 40% menos, que lo que ganan los hombres por hacer el mismo trabajo. Sin sí, sí, los derechos de las mujeres no, no, no hay... Derechos humanos. Yo quiero comentarles que buena parte del archivo de FM La Tribu ha podido ser conservado gracias a que este colectivo participó en una convocatoria de hipermemoria sonora y audiovisual, que es donde yo trabajo, en donde también participa México a través de Fonoteca Nacional, así que estén pendientes de nuestras convocatorias en, la, en donde apoyamos archivos sonoros y audiovisuales. En nuestras convocatorias siempre nos gusta que los proyectos sean como una bola de nieve, pero en un sentido positivo, un aleteo de una mariposa virtuosa. Entonces lo que queremos es que estos proyectos se puedan replicar y creemos que la mejor manera de hacerlo es compartiendo el know-how, el cómo se hace, porque cómo lo va a hacer usted mismo eh, si no tiene ni idea de cómo hacerlo. Así que quisiera que nos contaran dos cosas. Uno, sobre la guía que hicieron, que forma parte de este proyecto que resultó beneficiario de la convocatoria de memoria ¿Dónde la podemos encontrar esta guía? ¿Para qué sirve? ¿Ustedes cómo se imaginan que la reciben otras radios comunitarias? Y por otro lado, ¿en dónde podemos escuchar el acervo de FM La Tribu? Bueno Anaí, como bien decís, esta guía, la que llamamos grabado en el aire, eh, es una guía posible y le decimos guía posible porque cada uno de los pasos que están en la guía fueron los pasos que seguimos nosotros y que está comprobado empíricamente que funcionan para poder hacer todo el proceso de puesta en valor de este archivo, eh, la guía está en, en, la página de la, en la página web de FM La Tribu, en, específicamente en el botón que dice Archivo Sonoro, ahí está para descarga gr gratuita para cualquier persona que la quiere consultar, y que va a encontrar ahí, no solamente eh, la parte teórica, sino también eh, la parte práctica, y sobre todo los obstáculos que nos encontramos, y las soluciones que fuimos también encontrando a esos problemas. Bueno, y para poder acceder a todo este material, a, todo este, a todos estos documentos sonoros, nos preguntamos en su momento, bueno, ¿cuál era la forma más accesible para que cualquier persona desde una computadora o desde cualquier dispositivo pudiera acceder? Y llegamos a la conclusión de que el sitio Archive o Archive Archive .org nos permitía subir todos estos materiales con, bueno, todo un sistema de etiquetas y de catalogación y de información que permite navegar el archivo de múltiples maneras. Está todo ahí disponible para el acceso de cualquier persona. Por ejemplo, se puede filtrar. Eh, a, a partir de la palabra fem, feminismos y ahí aparecen en este caso 130 archivos, 130 soportes que tienen que ver con, con esta temática. Los subimos en calidad de MP3 baja y también ofrecemos que si alguien necesita alguno de estos materiales en alta calidad de audio o por lo menos en formato web, nos puede escribir. Arriba de todo está la información para escribirnos. Era muy importante, como decía Zanaís, que estos materiales circulen y que cualquier persona pueda tomarlos, y, y bueno, que, que empiecen a aparecer cosas eh, inesperadas en relación a estos sonidos que sonaron al aire de FM la Tribu. Y en el marco de este día que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer y la lucha que hemos tenido tantas mujeres y personas al, a lo largo de este devenir de la humanidad, pues me gustaría que hablaran un poco sobre el talante político de esta estación o de cómo se asumen ustedes como agentes de cambio y qué nos pueden decir a todas las personas pues que queremos hacer un cambio pero no sabemos cómo empezar. Bueno, yo creo que que a veces eh, lo vemos como muy lejano, y sin embargo algo como esto, como puede ser eh, la formación de este archivo, tiene un espíritu profundamente político, eh, sobre todo en este caso, donde la gestión del archivo también está en manos de la propia organización, que es FMLA Tribu, eh, porque en las radios comunitarias históricamente siempre decimos que eh, somos eh, la contrainformación, o que estamos en contra de los modelos hegemónicos de los medios, que disputamos el sentido de, de, de la realidad ¿no? a, es, a esa hegemonía, y construir el propio eh, archivo es también disputar la hegemonía de, del relato de la historia. ¿no? O sea, sabemos que el contenido histórico que hay en esos lugares no se encuentra en otros espacios, y es la forma también de disputar ese sentido, y también de garantizar la pluralidad de voces, que es otra cosa muy importante que siempre decimos las radios comunitarias, y el derecho a la información. Así que creo que, que también eh, la gestión de este archivo hace que se cumplan todos esos objetivos eh, bien profundamente políticos. Y agrego una cosita más, que es que justamente como parte de eso, eh, el año pasado hicimos un podcast que se llama Estado de sitio, que es un documental, en realidad es un documental sonoro en formato podcast sobre el quiebre político, social y económico del 2001, todo, prácticamente todo con material de, del archivo, y también que, que consulten las eh, páginas y la web y las redes sociales de la tribu, porque seguramente vamos a estar anunciando un taller eh, relacionado a preservación de archivos sonoros para que puedan participar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Les mandamos un abrazo sororo. Amate, mujer. Organízate. No estás sola, hagamos comunidad, hagamos radio, conversemos, escuchémonos, abramos micrófonos para voces con las que no concordamos, alcemos la voz y bailemos mucho. Y recuerden que en Ibermemoria, Sonora y, y Audiovisual nos dedicamos a conservar todas las voces. Para finalizar les agradezco mucho su participación y a manera de cierre me gustaría que nos presentaran algunos de sus promos, cortinillas o artísticas con, la que las gente, con los que la gente les identifica, que es algo súper lindo de las radios, ya que suele ser como esa huella o impronta que se queda pegada en la memoria. Exactamente, lo que acá en Argentina y en otros países se llama artística radial son estas pequeñas piezas sonoras que ofrecen o muestran la identidad de una radio o de un programa y algunos de los soportes más antiguos y más preciados que forman parte de nuestro acervo son cassettes que se usaban justamente para presentar las artísticas en los cortes, en las tandas de, de la radio o en algunos programas. Así que si les parece vamos a escuchar algunas artísticas que tienen. Una de las primeras bajadas de Femela Tribu que es En el aire con los pies en la tierra. Buenísimo, cuídense. Gracias. La única manera de estar en el aire con los pies en la tierra Hacerse de abajo uh, uh, uh, uh. Nuestra antena nos llega a las rodillas de las otras emisoras pero nuestros sueños están en el cielo y los de ellas chocan contra el techo de una caja fuerte. Radio, radio, la tribu. Fuerte Radio, radio, la tribu. FM88. Radio, la tribu. La única forma de estar en el la aire, aire, aire, aire, aire, aire, en el aire, en el aire, en el aire, en el aire, en el aire, en Adiós, la tribu. Algo más que señales de humo.